¡Claro que sí! ¡Qué tristeza vivía en cualquier momento del mundo! De ¡Qué luchas de la si no hay que ¡No solamente me mereces, no, no I'm the shame. The triste in world of the world. What <muchas> can If you want to I'm the the